Si un poquito más adelante. Venga. <tose> eh. El lleno de la mañana, día mañana día puede ser cualquier ciudad, ciudad Desde El solado, el llanto de un familiar, los vecinos angustiados, en espera frente al portal, volar, alambras, volar. Sabes de la que han robado nuestros vidos? En el lugar de los hechos han coincidido al llegar los agentes desplazados con otros colegas más que traen orden de desahucio, lista para ejecutar. El cielo se hace aún más negro, las nueve y veinte son ya, las alondras, indignadas, sobrevuelan el lugar se unen a todas las aves y comienzan a cantar. Cantad a londras, cantad a londras, cantemos todos unidos, y nuestro canto para limpiar, que este, este cielo por las aves. ¿Será posible que ahora tengamos que financiar entre todos a estos cuervos? Un préstamo les darán. ¿Cómo piensan devolverlo? Volviéndonos a estafar, es a los bancos y cajas a los que hay que desahuciar. Disponer de sus inmuebles para el alquiler social. Las alondras indignadas ya no paran de cantar. Ya no paran de cantar. Londres, cantar, alondras, cantar. Corrido